Tutorial: cómo pasar un cerco, ah, sí, no, para subir de lejos. ¿Cuál es mi ¿Es que están ahí en el otro lado? Sigan viendo. De pronto no. Uh, hay otra.